Preparaciones previas para la negociación tan importante. Lo vemos. Negocios en digital 950. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Negocios en Digital. Y por fin viernes, viernes 13 de mayo del 2022. Bueno, ya saben que los viernes hablamos del videoblog de Katia. Hoy les voy a contar toda la, una semana loquísima de actividades y eh, preparación. Pues bueno, eh, y antes de entrar en materia, por favor, invitarles si tu objetivo es incrementar eh, o llegar al forecast de este 2022 aumentando las ventas a través de captar nuevos clientes y si estás en ambientes B2B, lo interesante será que tú puedas implementar un sistema de embudos, un sistema de captación de leads calificados de atención, calificados para que no puedas... Eh, no pierdas el tiempo y vayas al grano específicamente, ¿no? Esto a través de LinkedIn, esto es lo que enseñamos a través de nuestras mentorías, leadsforsalescateman.com/mentorías, echarle un vistazo, revisar toda la información y pues, este, incluso tienen un formulario al final si desean eh, saber más. Y nos encantará pues arrancar con ustedes la siguiente eh, edición. Así que pues bueno, con esto eh, vamos a, a empezar. Ya saben, los viernes hablamos del videoblog. Les, cont les contamos siempre todas las novedades, retos, desafíos, alegrías, tristezas que podemos tener. no Bueno, el día de hoy... En esta semana, en el tema de las mejoras de leads for sales, que justo estamos siempre en mejora continua, estamos trabajando sobre mapas mentales de nuestra carta de ventas, también trabajando el tema de marketing de afiliados y optimizando la parte gráfica de nuestra plataforma. Y para esto, un, una cordial este, gratitud a eh, Diego, que es el que está trabajando esto dentro de eh, la plataforma. ¿no? Bueno, esta plataforma dentro de cateman.com ¿qué más? dentro del diplomado que estamos siguiendo en Self-Thinkings que es un diplomado de obviamente de alta negociación para ambientes B2B corporativos es interesante cómo estamos eh, capturando nuevos conceptos que al final también eh, desembocan en análisis de negociaciones que se hacen como, y tomar en cuenta no el cómo tener claro el marco de la negociación como tú lo debes eh, imponer eh, tener claro una lista Wellington que una serie de cosas que es eh, tres columnas, digámoslo así. La, y una de ellas es cuál es el, eh, mi objetivo mayor, cuál es el objetivo mayor que yo quiero conseguir en la reunión, cuál es mi badna que son una serie de alternativas que yo puedo trabajar antes. En fin, es información realmente muy valiosa. Y todo esto acompañado de una mentalidad imbatible, donde sí o sí tú tienes que proyectarte como... Eh, Alguien de valía que está al mismo nivel de cualquiera, ¿no? Dentro de las negociaciones. Es muy, muy interesante. Realmente estamos muy contentos. Estamos a full, no estamos ni durmiendo muy bien por este llevar a cabo eh, las mentorías y que pues nos está faltando aumentar el tema de roleplays. Bueno, ¿qué más? Eh, Dentro de los monitoreos de y networking de LinkedIn seguimos trabajando, seguimos optimizando y dentro de la negocia, del, del diplomado que estamos siguiendo, vimos una masterclass muy interesante sobre una de las personas que se va a pasar por el podcast, que es Javier Torregrosa, eh, hablando de la, del lenguaje no verbal. Y claro, él nos dio una masterclass impresionante sobre eh, morfología, es decir, cómo tú puedes eh, solo con el análisis de la cara, Hizo que vimos una parte muy puntual. Tú ya puedes eh, comenzar a estructurar un lenguaje de comunicación más efectivo para esa persona. Realmente muy, muy valioso. Y esto es lo que le estamos volcando también a nuestros mensajes de prospección que estamos trabajando en LinkedIn. Y esto, pues, muy seguramente también lo iremos eh, enseñando en las próximas ediciones de Lead for Sales. Adicional de esto. Eh, Siempre estamos trabajando en nuestro cierre de ventas. Tuvimos hoy dos reuniones, una de, de cierre y otra de seguimiento, pues como para indagar a nuestros eh, clientes cómo les está yendo con la implementación de la metodología del, del, del sistema, ¿sí? de la estrategia que nosotros les enseñamos. Internamente, eh, ya casa adentro, pues hubo un movimiento del equipo de trabajo. Eh, María José, una de las eh, personas que trabajaba el calendario editorial y parte de la estrategia de mail marketing, ya dejó de trabajar con nosotros y pues eh, bueno eh, esto siempre también hay que saber gestionar las relaciones tener dejar siempre la puerta abierta eh, Salió todo en muy buenos términos, pero esto nos da la oportunidad de ir viendo eh, cómo ir mejorando internamente. Estandarización de procesos lo estamos trabajando también. Seguridad de la información. Y esto es importante que cuando alguien ya se te vaya del equipo, tú puedas ir gestionando temas de clave, seguridad de información para que pues no fugue la información con las personas que eh, posiblemente ya no, no trabajan contigo. ¿no? Esto también lo hemos venido gestionando. Y pues aprovecho para dar las gracias infinitas a mi equipo de trabajo que es Rommel, Diego y Tania que ahora hoy por hoy se quedan acá. Y que eh, pues sin ellos esto no podría ser. ¿no? Cada uno de ellos es una pieza fundamental en este proceso dentro de la agencia. ¿Qué más? Y con esto rematamos. Ya saben que siempre les comentamos a qué personas entrevistamos esta semana. Entrevistamos a... Eh, Oriol Brutao, que es un experto en marketing industrial español, que nos cuenta sobre su, lío crea, su libro Crea Oportunidades. Unos eh, insights muy, muy interesantes, basados sobre todo en su experiencia y en la recopilación de experiencias de otros profesionales, eh, negociadores, líderes, CEOs de otras empresas a nivel internacional. Así que eh, re realmente vale la pena que escuchen el libro. Y la última entrevista, hoy solo tuvimos dos, Paola Traverso, ella es ecuatoriana, catedrática y consultora para empresas familiares, que justamente hablamos sobre los retos familiares, tomando en cuenta que hay un porcentaje entre un 80 y 90 a nivel mundial de empresas que Y bueno, no solo pequeñas o no solo startups, sino grandes, grandes empresas, corporaciones que se han creado con temas eh, eh, que son, están enfocadas dentro de un marco familiar. Esto es importante. ya también nos da luces de cómo se debería gestionar de manera eficiente desde el inicio estas empresas familiares para que puedan crecer y trascender en el tiempo. Así que bueno, con esto nos quedó. Esto es lo, lo que hemos visto espero que eh, les haya gustado que hayan aprendido de su servidora si ya saben tienen comentarios sugerencias ya saben cateman.com es las contactar o si que ya están de, escuchando esto en cualquier podcaster por favor dejen sus valoraciones de cinco estrellas porque esto nos ayuda a que el podcast siga siendo visible esto por favor nos ayuda un montón en serio ya que entregamos todo este contenido de gratuito con, con mucho, mucho amor, con mucha pasión, con el afán de pues eh, mejorar el ambiente empresarial, de hacer sinergia, de hacer networking, de, de contactar. Y esto nos encanta, nos encanta. Esto no lo, no lo pensamos parar nunca. Bueno, hasta cuando las fuerzas nos den y lo que nos depara el destino. Pero de nuestra parte esto sigue. no Adicional en, en YouTube, también suscribirse. Y si saben que este contenido, este, este puntual, a alguien le puede interesar algún matiz hablado sobre esto y cualquier otro episodio, por favor, compártalo a ese compañero de trabajo, a ese socio, a ese jefe, a esa persona que eh, seguramente puede ayudarse con ese conocimiento. Así que sin más, nos vemos y nos escuchamos la próxima, na, la próxima semana. Espero que tengan una excelente, un excelente fin de semana, que puedan desconectar. Y eh, pues nos vemos el día lunes. chao chao